En los anillos de poder, Galadriel salta al océano al acercarse a Valinor. ¿Podría llegar al otro lado? Para empezar, usemos de referencia los viajes de Bilbo y Frodo para apreciar la escala. Bilbo viajó 1.528 kilómetros en 172 días. Frodo hizo, con pausas, 2.900 kilómetros en 185 días, tanto andando como aportando una parte importante del camino en canoa. Afortunadamente, tenemos un mapa de la segunda edad dibujado por Talkin que muestra que el viaje de Galadriel es mucho mayor, aunque sea en línea recta. Si hubo pérdidas entre los elfos al cruzar el estrecho del Caraxe, en la zona más estrecha del océano, cuando este era menor, parece improbable que Galadriel pueda cruzarlo sola.